programa sociocultural Siembra de lectores y Rosemary Tapia les da la bienvenida esta transmisión es simultánea en su YouTube Facebook Facebook Siembra de lectores y Twitter en el encuentro de este mes de septiembre tenemos a la poeta coclesana nacida en Agua Dulce, Aura Méndez de Canova que ha trabajado junto conmigo en el Programa Sociocultural Siembra de Lectores por 16 años. Ha participado en varios talleres de poesía del Instituto Nacional de Cultura, egresada del Programa de Formación de Escritores del Ministerio de Cultura en el Género Poesía en el 2020-2021. Talleres de poesía erótico, duende gramático, facilitador, Salvador Medina Barahona. Taller avanzado de poesía, del poeta Salvador Medina Barahona, que también forma parte de siembra de lectores y del grupo literario Letras de Fuego, donde Aura Méndez de Canova fue una de las socias fundadoras. Es miembro de la Academia Panameña de Literatura Infantil, APLIF. En el 2012, la Universidad de Panamá le otorgó un pergamino por su gestión cultural y educativa. Sus obras, el poemario Naipes, editorial Portobello, Destellos de Memoria y Piel. Ha sido incluida en antologías poéticas, entre ellas la literatura Latinoamericana Letras Sin Frontera Años 2016 17-18 Salvador Sus poemas han sido publicados en revistas Latinoamericanas Su prosa poética Traducida al rumano En la revista literaria Regatul. Sus cuentos han sido publicados En la revista Lotería Cuenta con dos nuevas Obras inéditas una de corte costumbrista y otra de corte infantil juvenil. Ahora que ya les he dado una semblanza de la poeta Aura Méndez de Canova, voy a conversar con ella de una forma muy amical. Le voy a preguntar a Aura cómo fueron sus inicios en la literatura. Buenas tardes Rosmeri. gracias por el espacio, gracias por esta tarde de tertulia, afinidades literarias, culturales. Es un honor para mí estar esta tarde contigo, más que hemos estado pues aunadas, sobre todo acá en Coclé, y tú siempre has sido ¿no? nuestro apoyo por 16 años también aguadulceña de raíces, pero es un veritapi, al igual que yo. Así que nos une la, la, la palabra escrita, nos une el terruño y ese afán no solamente de escribir, sino de que la gente lea. Sobre todo, pues, la lectura como desarrollo de pueblo. ¿Cómo, ¿Cuál es tu inicio en la poesía? ¿Cómo llegas a la poesía? Sí... Eh, diría yo que hay un as ¿no? de, de todo un poquito desde el pasado hasta el presente eh, la matriz siempre va a ser ¿no? los profesores buenos, los profesores consagrados tuve la suerte de tener profesores en mi escuela cuando hemos tenido Semena orgullosamente acá en Agua Dulce profesores consagrados maestros consagrados de primaria creo que formaron esa matriz maestros que nos trabajaban mucho, de manera sistemática los vocabularios en cada materia, sobre todo materias especiales, básicas todas eran con vocabulario y esa sed de vocabulario, de nuevas palabras, me gustó me gustaba coleccionar diccionarios un tío maestro Alfonso Méndez era muy adicto a, a lo que era enseñar a la, a la familia, a los niños y con él aprendí mucho el, el valor del diccionario la revista recuerdo la revista Selecciones en mi casa se leía revista Selecciones el tío la llevaba a la casa mi hermana leía los cuentos y a mí me tocaba los vocabularios y de repente quedé con esa sed de las palabras ¿no? y su significado lo sentía como algo lúdico más que que estudio para mí las palabras eran como algo lúdico, era algo emocionante. Así que pienso que los profesores marcan a uno, los maestros, todo de primaria. Luego fui como a los 16 años a Nicaragua, un paseo de verano. Recuerdo al doctor Pérez Camber, que era embajador, vivía acá en Natá de los Caballeros, muy amigo de la familia nuestra, y me llevaron allá a esa familia, a Nicaragua. Y allí conocí más de Rubén Darío, de Margarita de Baile. Y creo que todo eso aire, ¿no? Todo, ese, todo eso me trajo alguna empatía con la poesía. Ahorita, todas las personas, cuando les hablan de poesía, hacen una pregunta: ¿Para qué sirve la poesía? Dame tu perspectiva. ¿Para qué sirve la poesía? pareciera algo sencillo, pero la poesía sirve para todo, incluso hay personas que dicen que el género de poesía está muriendo, y no mientras exista el hombre existirá poesía todo hombre enamorado es poeta la poesía sirve para todo para enamorar, para denunciar, la poesía sirve para darnos a conocer como país como identidad la poesía también da a conocer los pueblos en sus tiempos la, po la poesía sirve para todo hasta para yo diría que hasta para las bodas ahora las bodas los Pérez se está usando poesía y desde los tiempos antiguos también se usaba en la época litúrgica la poesía y hoy la vemos también en la iglesia, en los salmos así que la poesía siempre está latente hasta para el día de la madre para una tarjeta de boda, para todo Pareciera que no, pero sí está latente en todo. La poesía del hombre mismo. Así que siempre va a existir poesía. Así es. O otra pregunta. Yo sé que tu formación tiene dos vertientes. La vertiente de autodidacta y la vertiente de talleres, seminarios. ¿Tú has podido conjugar eso para hacer una poesía? A mí me encanta, hermosa, porque es una poesía con diferentes matices y por eso me gusta tu poesía. Yo te pregunto, entre la formación cuando uno se autoforma, bueno, esos son los inicios, pero una vez que uno está Autoformado, Uno quiere aprender más y más. Dime qué ha sido lo más significativo en tu preparación como poeta. Bueno, este, traté de buscar personas que me orientaran porque yo sentí que la poesía esto, me golpeaba. ¿no? Eh, sentía que era como una fuerza, una fuerza que estaba en mí, algo que me golpeaba. Y decidí abrir la puerta, como dice uno, y no la pude cerrar, o sea, siento que, que es un misterio, que la poesía se, se sirve de uno. Uno no se sirve de la poesía, al contrario, la poesía es un misterio que se sirve de uno. Y empecé a escribir, uno siempre escribe, como si tú, por un divagar poético, pero después supe que había que hacer el oficio literario. Recuerdo que me entrevisté varias veces con César John Núñez, una autoridad, un antipoeta, en el editorial Portobelo. Recuerdo que Luis Henaos me consiguió esa cita, que tanto yo deseaba, porque yo quiero escribir poesía y necesito a alguien que me guíe. Y me dijo, si vas a escribir poesía, tienes que leer poesía y filosofía de por vida, porque la poesía sin filosofía no es poesía. Así que entonces vino la parte Pues el oficio literario De leer bastante filosofía y, y por ahí vinieron los talleres Y los recientes Me siento muy contenta Con toda la producción Todo el trabajo Que ha vertido nosotros Salvador Medina Barahona Actualizado ¿no? Así que pienso Que como que es un oficio Como dice Salvador No, no todo está escrito Siempre hay que investigar pero hay que estar siempre permanentemente investigando, actualizándose. Es un mundo vasto. Salvador Merina Barabón es un poeta formado que exige del, del estudiante que aflore lo mejor, que sea cada día mejor poeta. Y esa es una de las fortalezas de los seminarios de Salvador. Salvador no es condescendiente. Y esa, con esos profesores, con esos facilitadores, es que el estudiante, porque todos somos estudiantes, porque vamos a estudiar por el resto de nuestra vida, aprende. Me alegra mucho que te sientas satisfecha con todo lo que has aprendido, de Salvador Medina Barahona nuestro compañero de letras de fuego y de siembra de lectores de verdad que ha sido un honor, un honor haber podido tomar talleres con él me siento bastante diría esto bastante llena de nueva información que no conocía y como dice Salvador es un mundo que, que no termina ¿eh? la poesía hay que seguirla como dice también César hay que hacerlo de por vida. Ahora viene la faceta tuya de promotora cultural y promotora de la lectura, porque todo el que promueve la lectura promueve la cultura. Dime, ¿cuál ha sido tu trayectoria? Yo la conozco, pero quiero que la conozca el público que nos ve. Durante 16 años has manejado la coordinación de Cocle. Bueno, siempre he estado convencida que no solamente escribir un pupitre, el poeta tiene que salir, ¿no? Conocer ¿no? Eh, al hombre, eh, toda la sociedad. Y recuerdo que un poeta me dice ahorita, Tienes que salir de tu casa. Eh, eh, no es fácil. Escribir poesía es que, pues, sí, está muy cómodo en tu casa. Me fui entonces un día a Cedrabú. Conversé contigo, Rosemary, Y qué bueno. Quedamos, re, recuerdo que eh, llegamos a la conclusión que somos coterráneos. Tu abuelo es acá de acá Agua Dulce. Y así que eso nos dio un margen ¿no? bastante emotivo. Y quedamos allí. Quedé en tu grupo... Letas de Fuego, que fue mi primer, diría, mi primera escuela, Letas de Fuego, que tú coordinaste, Romero, y me place decirlo que soy miembro del grupo Letas de Fuego. Allí tomé mis primeras experiencias, de allí quedamos, que yo podía aportar acá en Agua Dulce. Y fui entonces a la biblioteca, decidí a la clínica también de pediatría, leerle cuento a los niños, tratar ¿no? de bajar. De estar en contacto con la comunidad. Porque un poeta que está cómodo en su pupitre, en su casa, eh, de repente se le queda, ¿no? Pienso yo, algo de lo existencial humano, porque está latente, el poeta tiene que estar latente con lo que está pasando en su mundo circundante. De allí, entonces, empecé a ir a diferentes lugares, a los museos, a la biblioteca, a tener ese contacto. Y estoy convencida que todo escritor debe promover la lectura porque escribimos para que alguien lea y también eh, pienso que un pueblo que no lee no avanza, sabemos que el desarrollo del pueblo está muy ligado a la educación, las estructuras mentales ¿no? se logran a través de la lectura, la educación para avance de un pueblo. Y una persona que le tiene la base para ir a los eventos culturales tiene esa empatía. Ahorita dijiste algo muy importante, eventos culturales. Más que un círculo de lectura, lo que tú haces todos los meses es un evento cultural. Y eso es lo importante, porque no solamente formaste varios círculos de lectura, sino que todos los meses haces un evento cultural. Por otra parte, antes de la pandemia, durante varios años, se hizo la siembra de lectores donde se distribuían de manera gratuita entre 300 y 400 libros. Cuéntanos de esa experiencia. Sí, este, cuando iniciamos acá Siembra Lectores, lo iniciamos con la Biblioteca Retrada Romero y esto, tu apoyo fue siempre ¿no? para nosotros algo ¿no? decisivo. Y con ese apoyo tuyo llegamos a los 16 años de, de Siembra lector en en dulce y pienso que ya hemos llenado la expectativa a corto, a mediano plazo y quizás a largo plazo la hemos llenado. Se ha hecho mucha presentación de autores, aquí no llegaban los autores y empezaron aquí a ver los autores en vivo, la gente se emocionaba. Eh, cerca de 30 y pico 40 autores han estado aquí con 100 lectores las casas de dulce todas las casas culturales nos han apoyado han ido de la mano apoyándonos ¿no? con sus espacios sus edificios, sus casas como el museo el INAC, Galería Aneloma Rodríguez también Bellas Artes hemos trabajado también en, las, en el comercio local hemos hecho tertulias en Óptica San Juan, varias veces. Hemos llevado también la apertura literaria al comercio, a las clínicas, clínica pediátrica, eh, hostal, de Kenny Jack. Hemos tratado de ramificar ¿no? que, la, que la lectura salga a caminar por Aguadense. Otra cosa importante, la siembra de lectores la hacías en el parque. Esa era una manera de democratizar la siembra de lectores. Yo sí. recuerdo la fotografía, las personas leyendo para ver qué libro se llevaban. Eso, eso era hermoso. Pero hay algo importante. La pandemia no te detuvo. Cuéntame ese gran salto tecnológico que diste tú de los encuentros presenciales a los encuentros virtuales, que han tenido mucho éxito porque las actividades de Milenio tienen un alcance de más de mil personas porque salimos en seis plataformas. Cuéntanos cómo diste ese salto tecnológico. Bueno, ha sido un reto, pero para concluir la parte de, sí, de la sierra del libro, la vereda del parque, creo que ha sido un éxito total. La gente manda a preguntar por los libros, que quieren, qué quieren libros de cuento libros de tal autor y nos los clases se han hecho más de seis siete siembras de 300 libros y la verdad es que pensamos que ya se está leyendo bastante así que por cada libro dos autores es un cometido que la gente no lo, lo pido así que se ha llenado el espacio, se ha llenado en agua dulce con la siembra de libros también así que bueno, en cuanto vino la pandemia Estábamos en esa ¿no? incertidumbre, pero viendo pues lo que es el Zoom, que el Zoom ha llegado para quedarse, que realmente ahorra muchas cosas, ¿no? movilización, tantas cosas que ahorra el Zoom. Y qué bueno que el grupo de nosotros se está actualizando con todo tu apoyo, Romero, y toda tu logística, porque estamos usando toda tu plataforma y tú lo has hecho de manera espontánea porque tú siempre has sido una de las autoras que ha abonado en la siembra de libros en todo el país y pues ese entusiasmo ¿no? que recibía tu parte y mi esposo también, hemos tomado aquí uno de estos cursitos en casa los mismos lectores se me fueron ¿no? orientando entre todos Rosmeire, recuerda entre todos y, y, hemos orientado y podemos decir que el doctor Cristóbal Canova ha sido el profesor de Zoom de casi todos los milenios prácticamente sí Ajá. y entonces este, bueno tengo que reconocerle a varios, varios lectores que también estaban entusiasmados que siguiéramos el Zoom así que todo para todos ellos nuestro aprecio y respeto para todos los lectores que realmente también se entusiasmaron bueno, ahorita, ahora viene el recital. Tú vas a leerles algunos poemas tuyos para que de esa manera ellos conozcan tu poesía. Gracias, Romero y Monón. Sí. Bueno, hay un libro que me gusta mucho que es Destellos de Memoria y Piel. Este libro es un libro romántico muchas aristas, el amor en todas las facetas, en lo estable, en lo inestable, en el aguardo, el amor, en todas las facetas. Sello de memoria y piel, puedo compartir tu esencia en mis versos. Resuenan en mi piel voces cuarteadas, un cristal de tinta desborda, estallan las estrellas dentro de un poema. Se llena de secretos el alma de la noche, la falange de mis dedos infatigables. Entre tanto, rechinan más poemas, libertad, metáforas, copas y un cesto de palabras acampan en reciclados blancos. Hoy somos un reflejo de soles mudos y sabiduría de aves, voces ardientes, guitarra y piel. Raspan un puñado de recuerdos, surge un amuleto de, de nuestra lluvia, y tu esencia crece con mis versos, cual misterio irreparable. Surge una fogata de guijarros en el pecho, arden sin llamas, placer y quietud, seguimos atados al enigma de hombre y mujer,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 En horas vacías veo ángeles con campanas. Ahora tu caricia se enclavan en la poesía. Estalla junto a las tintas un paisaje de quimera y desvelos. Se baten imágenes inagotables como metales en mi cuerpo. Somos arcilla de cuerpos renovados en espacios siderales Hoy puedo usurpar tu esencia y plasmar en nuestra anatomía Pinceles que estremecen lluvias muertas Voy llenando de voz nuestras calles El lenguaje del amor se esparce Tu perfume atraviesa, cual naipe jugando al destino Despedazo horas con tu aroma Estallan en mi cuerpo sonetos de amor el poema Estás en la piel de la aurora Con un estilo aire romántico, un poquito erótico Estás en la piel de la aurora Se estremecen los silencios en las pupilas del amanecer Vuelan pájaros estridentes en su rostro Beben lágrimas rotas de la noche inexistente Hay lumbre en mi dedos silenciosos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 Veo tu alma desnuda, tatuada de poemas, llenas con mis ojos mis siglos y quimeras en las violetas del amanecer. Del poema destello de memoria y piel un fragmento. Salen de los trigos un puñado de ilusiones. Llena las manos de pájaros y entre esferas marmolizadas. Rompe la semilla en nuestro pecho. Atravesando en la pupila del mar tu presencia que hace latir el silencio total. Y nuestra red se puebla de mieles. Suspiran los foros del mar lentamente. En mis adentros se agitan mares que ruden fuego estrellas derretidas y un planeta enrojecido creces en mi memoria cristalina como lluvia que turba mis sentidos trituramos noches inmortales como raíces en vientos implacables y todavía creces en mis poros el aire acalorado se funda entre sombras palpitan sentimientos batir de siglos destellos de memoria irvana, hombre y mujer soles es vencido destilan lágrimas el humo del destino se mece entre los dos vida y azar vuelvo a excavar el manto del placer gira el caracol espumas vírgenes golpean un dulce hechizo bajo arena enardecida se abren albas y se desnudan semillas florecen en el fondo marino esponjas y medusas en mí florece un ave violetas de mayo guardan en su memoria el rito de un sí de amor entre sombra arranco tus silencios, Robo tus labios Humo entre maderos Nuevos rosales Enredan todo mi pecho Junto al embés De tu voz sideral Un susurrar de almas Ilvanan auroras Y cobijan lumbre Tembló el cauce de la memoria Desparramando besos Gramas peregrinos Defiguramos ocasos, se apacigua la sed de arterias vidriadas, hojarasca con rostro de ayer. Hundieron sus garras en la tierra, gotas, orificios y helechos, reproducen quietud, se vuelven a surcir, tira de ilusión, aturde la lluvia. Destellos de memoria y piel. Eso es en cuanto al libro Destellos de Memoria y Piel. Un corte romántico, erótico, eh, inspirado en todas las mujeres de mi familia. Somos muchas y de pronto escuchaba tanta historia. Así que creo que toda mi familia, mis sobrinas, todas tienen un pedacito allí de, de historia en ese libro. Aquí tengo un poema que me gusta mucho. ...para compartirlo... ...que sería parte de él... ...aquí tengo el poema... ...lluvia y confesión... ...que me gusta mucho... ...siempre me ha gustado la lluvia... ...en la poesía... ...lluvia y confesión... ...escampa el miedo... ...en mi retrato de mujer... ...y una llovizna dulce... ...desata... ...gritos imperceptibles... Secretos y el drama del amor El frío borda voces de mi destino Y guarda barajas desgastadas Junto a los ojos del céfiro enmohecido Mi lluvia raspa caricias lejanas En el espacio exacto aún lloro Voy con ilusiones incorruptas Estigma de ayer y cautela Sea viva el ocaso del amor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 al borde sobrevive una metáfora en nuestra epidermis sueños y preguntas en papeles y la palabra amor se ramifica en el aliento del invierno desnudo mi yo ante la lluvia piadosa reverdecen peces en tortigas en soñación todas mis voces y cosas simples se confiesan frente a una misma milenaria. Ahora se cubre de violeta el umbral de la conciencia. A veces los vitrales de mi cuerpo susurran poemas, llamas etéreas y angustias lejanas. La lluvia tiñe recuerdos en la piel y se encresta el lenguaje del amor. Misterio existencial. Ahora peregrinan pájaros de rojos Y rayan el silencio intacto Estalla ante las aguas dulces El beso perpetuo Enmudecen viejos espectros en mi paisaje Y la palabra amor se reduce al verso Nuestras manos recogen algas Del inmenso cántaro de la memoria Aparecen mitologías de invierno, donde los ángeles cortan mariposas, y los pájaros fecundan estrellas, lloran en mi cuerpo imágenes de amor. Compartir un poema por aquí que me gusta, que es el libro Destello de Memoria y Piel. El poema se llama Quimeras sin fechas. Jimeras sin fechas Hoy evoco una noche con llamas Nacen libélulas en el embés del pecho Y una profunda herida en los poros de la piel Se inunda de algas azules renacer Cayó la luna ebria en los espejos del mar Ruidos sordos despedazando una bestia herida Tiembla el mar en mis manos se rompen las penas del destino. Ventolera de ilusiones. Ahogan la memoria. El silencio se transforma en un marasmo de pasión. Exotérico momento. Su presencia borró vestigios sin fechas. Tragamos millones de palabras por caricia. El, el mar eructó fuego. Vivimos nacer planetas brújula guitarras pinceles candil con llamas fecunda poemas renacen quimeras patética vida quietud y bullísimo esclavitud sin nombre voy arrancando fisuras mustia que habitan en el rostro de ayer hoy te amo entre quimeras y el nacimiento de las de las lunas y las estrellas libres, estás en la piel de la noche, un golpeteo continuo de nuestro existir y el herrumbe del mañana agotado, nos amamos cual cometa sin límites, existiremos entre espacios sin voces. Latentes recuerdos hacen memoria Predestinados a la caricia del amor Hoy quiero quimerizar lo que fue y no fue Nuestras calles hoy palpitan Ecléctico destino Hoy soy trovadora de tus noches Un papiro que nace Soy la cara escondida de tus siglos Noche quimérica Lame pasiones Ve un océano apacible entre los dos. Sin embargo, la memoria de la piel nos coma de las manos perpetuamente. Destellos de memoria y piel. Gracias, Romeri, a todos los que nos han acompañado, a todos los compañeros del programa de lectores, Millennium, siempre lectores mi familia, los amigos. Ha sido un honor compartir con, con ustedes una tarde de poesía y deseo que todos continúen eh, continúe estos momentos de pandemia con un espacio de leer poesía. Yo pienso que ante lo inestable que vivimos, creo que la poesía llega a refrescar un poco. Así que, Saludos, cabidos saludos y un abrazo. Rosmarita Tapia, a nombre del programa sociocultural Siembra de Lectores, se despide y los invita para el próximo mes que vamos a tener a otra escritora. Hasta siempre, un fuerte abrazo.